Voy a invitar al escenario a una amiga cantante, ella tiene una voz dulcísima y es una romántica también. Quiero que le brinden fuertes aplausos a Liliana León, la leona del amor. Adelante, por favor, ponme la palma. Gracias Isabel. Realmente para mí es un gusto estar aquí el día de hoy, en este evento dedicado a la mamita de Isabel. Bueno, yo también soy de San Martín, Mater, de la San Martín, pero trabajo social. Comparto carrera con la música, la música romántica. Bien, para ustedes les voy a dedicar a las puertas del cielo. Quisiera que todos canten conmigo a las puertas del cielo. ¿Sí? Todos quiero verlos con las manos arriba, cantando, participando en este de esto. ¿Qué es